Después del gran éxito en América Latina y Caribe, llega, de la mano de Microsoft y por primera vez a Costa Rica, Aventura Pyme, el ciclo de conferencias exclusivas para empresas chicas, medianas y grandes que te contarán los secretos de la venta híbrida. ¿Cómo integrar lo digital y lo presencial para multiplicar las ventas? Un experta en ventas y el máximo referente de pymes junto a un panel de soluciones en Microsoft te darán respuestas concretas a las siguientes preguntas. ¿Cómo liderar en un mundo digital? ¿Qué herramientas para vender tienes al alcance de tu empresa? ¿Qué fases del proceso de ventas puedes digitalizar? ¿Cómo organizar y proteger la información de clientes? Si eres dueño o dueña de una pyme, no te lo puedes perder. Con el auspicio de Microsoft.